Camera de arete, temo a de la ¡Se ¡Vamos resumen! La acción estaba encendida cuando Yamato Vida ya batalló contra Kane. ¡Oh! Y las vida bombas hablaron. ¡Oh! Pero Yamato logró derrotar a Kane. Eso es, buena suerte. Él y Terry sobrevivieron el Super 5 Campos y se dirigen a una cita con la élite de los ocho. Difícil. No puedo esperar a ver esto. ¡Comencemos! Grandes bolas de vida fuego. Es bueno estar de vuelta. Realmente extrañé mucho este lugar. Sí, El Vida Estadio. Solo hemos estado fuera poco tiempo, pero parece que han pasado meses. Creo que ustedes dos simplemente están reaccionando a la soledad de las gradas. Estoy seguro de que mañana se sentirán diferentes. Lo sé, la élite de los ocho. Tengo tantas ganas de vida batallar que no puedo quedarme tranquilo. Tengo que moverme, no puedo esperar. ¿Cómo tropecé? ¿No? ¡Huele a basura! Pero si es Vini B. ¿Eh? ¡Todos se marcharon! ¡El lugar estaba vacío! ¡Yo estaba tan solo, tan solo! ¡Está es mi espacio personal! ¿Has estado aquí todo este tiempo? ¡Así es! Tiene y valora cada minuto en el estadio! ¡Llevo una vida solitaria en grande y contemplativa añorando solo mis adorables vidas batallas! ¡Sería bueno que usaras algo de jabón de tocador! ¡Eso sí sería adorable! ¡Los rudos no se desodorizan! ¡Qué extraño! Creí que Vinny túto como un gato, pero ahora lo dudo. Olvida a los gatos y concéntrate, Yamato. ¿Recuerdas contra quién competirás mañana? Ah, me enfrentaré a Grey, mi amigo. Te he engañado todo el tiempo. Quieres ver bondad en todos, aun cuando no la haya. ¡Rayos! Es tan difícil creer que Grey está con la Alianza de las Sombras. Creo que la única manera de descubrir por qué los eligió es enfrentándolo en esta vida batalla. Mañana batallarás contra él. Un combate difícil en muchos niveles. Eso lo sé, pero no perderé. ¿Por quién doblan las campanas? Están doblando por ti, Yamato. Te derrotaré. La Alianza de las Sombras no me da otra opción. Será buena vida batallar contigo. Un verdadero reto. Pero debo salvar a mi hermana, Liena. Oigan, ¿han visto a Yamato? Vaya, has estado de compras. Oh, estas cosas. Las vi en una rebaja y no pude resistirme. ¿Así que gastaste nuestros billetes? Sí, pero ¿qué tal este spa? Eso es diferente. Yo soy de mantenimiento costoso. Después de todo, tengo que brillar. Pero, ¿puedes explicar para qué necesita un gato un abrigo de piel? Hmm. De nuevo, ¿dónde está Yamato? Oh, Yamato está... ¡Vamos, oh. pez! ¿Qué estás haciendo, Yamato? Yamato está en Gatuno, Que se divierte con gatos callejeros. ¡Oh, sí! A él siempre le encantaba ir de pesca allá en Gautun. A donde quiera que vamos, Yamato se enferma de fiebre de arañazos. Mm. ¡Qué grandiosa escalada para un gatito! ¡Usa tus garras! ¡Tommy, tú puedes hacerlo! ¡Arriba, Tommy! ¡Tienes que hacerlo con gusto, muchacho! ¡Aún te quedan ocho vidas! ¡Ah! ¡Ese es mi gato! Es el número uno. Eso fue rasguñacular, Tommy. Aquí está tu premio, un festín. ¡Oh! Por favor, dime que no compraste cien latas de comida para gato. Y. Seguro que todas esas latas salieron de nuestros vida billetes. Y usé cupones de descuento. ¿Ah? <risa> <risa> Tenemos suficientes ahorros para compartir. Yo los gasté en este abrigo. Bueno, hacen falta vida billetes para una pequeña exfoliación. ¿Una pequeña exfoliación? Oh, deja de mirarnos así. ¿Por qué no vas a jugar con los gatitos? Oh, sí, ya me voy. Nuestros días de ensalada de atún se terminaron. Sin billetes, regresaremos a la avena. ¿Quién diría que gastaríamos tantos vida billetes tan pronto? ¿Sabes qué? No, dime. Solo míralo. Debe estar nervioso. Después de todo, tiene el gran combate mañana. ¡Ay! No es bueno ver que Yamato se mantiene ¡Ay! ocupado. ¡Ay, oye! ¡Bola de pelos! ¡Estoy solo! ¡Pásame la pelota! ¡Pásamela! ¿Y qué cuentas, Yamato? Los gatos quieren jugar, persigan al pez. ¿Y para qué es esto? Necesitamos ese collar de truchas. No podemos jugar, persigan al pez sin peces. ¡Corran! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos, Armada! ¡Cuidado! ¡Tienen dientes afilados! Mm. Escucharé esos ronroneos en mis pesadillas. ¡Qué divertido! ¡Ay, qué divertido! Me alegra que estén de acuerdo. ¿Nio, nio. ¿No? ¿No? ¿Ah? Tenía tiempo sin verte, amigo. Parece que te ha ido bien, Yamato. Voy a aplastarte mañana. Necesitarás esas bravuconadas porque esta vez voy a derrotarte limpiamente, Yamato. Esta vez quiero que me des una verdadera vida batalla, ¿de acuerdo? Lo prometo. Yo también. Rey es demasiado débil. Alguien más fuerte debe intervenir. Ah, estoy tan cansado. También yo. ¿Quién diría que ser pisoteado por gatitos sería tan extenuante? ¿En serio? Yo no estoy tan cansado. ¿Por qué has dormido todo el día? Eso, chico de cabello azul, ¿eh? ¡Si te atrapo, irás a dormir con los peces! No podrías atrapar ni un resfriado. ¡Ja, <risas> sí ¡Te atraparé a ti! ¿Eh? ¡Inténtalo! Deja de hacer tonterías, Yamato. Sé que estás muy nervioso por tu linda batalla con Gray, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Por tu reacción, es obvio que te preocupa lo de mañana. Gray era mi amigo, y él y yo íbamos a ser los mejores vida jugadores en todo el mundo. Al menos eso pensábamos, eso pensaba yo. Porque esta vez voy a derrotarte limpiamente, Yamato. ¡Ay, Gray! ¡Sombras! ¡No! ¡Mentiras! ¡Esos pillos! ¡No son buenos! ¡Cálmate! ¡Toma un respiro! ¡Piensa en un lugar feliz! ¿Por qué? ¿Por qué Gray está con la Alianza de las Sombras? Si realmente quieres saberlo, te lo diré. ¿Ah? Oye, ¿qué haces aquí? Sí, y qué vas a decirnos. La Alianza de las Sombras tiene prisionera a la hermana de Grey y no le permitiremos verla a menos que nos obedezca. Grey no es más que nuestro títere. ¿Ah? Por primera vez, el gato escandaloso se quedó sin palabras. ¡Ah! Lo sabía. Gray tuvo que unirse a la Alianza de las Sombras. No es malo, está salvando a su hermana. Ahora todo tiene sentido. Él no es para nada un mal chico. ¡Ah! Debes bajar el volumen y escuchar. La situación de Gray es peor de lo que piensas. Si lo derrotas en su combate de mañana, jamás volverá a ver a su hermana. ¿Qué? Así que, niño gato, será mejor que pierdas el combate. ¡Ah! Anju eres un cobarde tramposo! Anju creo que estamos yendo demasiado lejos. ¿En serio? Creo que tú no vas ni cerca por la alianza de las sombras. ¿Ah? Por supuesto que no. Ah, si de ay, verdad sí. eres amigo de Grey y él te importa, déjalo ganar. Ay, ay. <risa> me alegra ver que lo manejas tan bien. Ser malvado me hace sentir tan excelente. Ay, ay. Me obedecerás. Rangy, un aguizador. Ahora que los he convertido en zombies, seguirán mis órdenes. Los Los, los, los, los Buenos zombies. Anju, asumo que te has encargado de todo. Nuestro plan va como usted lo pidió. Podemos ah. contar con que Yamato tendrá un mal día. Ah. <risas> Me gusta tu estilo, Anju. Tanta maldad. ¿Ah? Se ha hecho más que obvio que Yamato es un gran problema para la alianza de las sombras Por ende, tendremos que eliminar ese problema cuanto antes Grey es demasiado débil para completar una tarea tan importante Yo mismo me encargaré de Yamato Muy bien, entonces podré concentrarme en hacer que Grey entienda cuál es su lugar en nuestros planes <risa> Ahora que sabes todo esto, ¿qué vas a hacer? No lo sé Cobalt Blade, si pudieras, ¿me dirías cómo manejar esta situación? Bienvenidos de vuelta amigos a la vida batalla que está a punto de terminar. Ahora queda la élite de los ocho. Permítanme presentárselos. Este es el torneo de ganadores y no querrán perderse ninguna de estas vida batallas. En uno de los combates, Terry Max Scotty planea ganar con su Wii Ninja, pero se enfrenta al hombre de la máscara roja, Sigma. El salvaje hombre verde del desierto, Zorna tendrá que cuidarse de Wen Yong y su peligrosa Luz Azul. ¿Qué les parece, fanáticos? ¿Podrán acre en rediseñar su vida malo bastante rápido para pelear contra el tristemente famoso Anju? ¿Podrá el astuto Yamato Delgado correr contra el viento que generan Kron y Gray Michael Vincent? Remojenme en chocolate y llámeme caramelito, pero me emociona ver a estos competidores ya sé Villaman Villaman Y ahora debo de velar el campo de batalla para la élite de los ocho Eso parece ser ataque final Es solo un viejo y simple campo de vida batalla Juego será ataque final cara a cara? Y las reglas son. ¿Ah? Permítanme explicarles el ataque final cara a cara. ¡Oye, ¡Este es mi trabajo, solo yo puedo hacer eso! Hay 50 pines que deben ser derribados por cada uno de los competidores. Quien derribe todos los pines de su oponente primero gana. Se pueden derribar como piezas de dominó si se apunta bien, así que como pueden ver, este juego se trata de Los dirá jugadores saben que en esto es fundamental la puntería. ¡Oh, ya! Va! <risa> Vamos a seguir. ¡Sí! Llamado contra Grey. He estado esperando este día, viejo amigo. Grey sin trucos. Batallaremos limpiamente y yo te venceré. Con Kron safety. ¿Ah? Uh -uh. ¿Qué, qué sucede? Ah, no sucede nada Será mejor que despiertes, no será nada divertido derrotarte si estás así Esto no es divertido ¿Eh? Nada ¿Eh? Por favor, vida jugadores, tomen sus lugares ¿Qué es esto? Vida jugadores, por favor, párense sobre la cinta sin movimiento evidentemente por poco tiempo ¡Presentaremos el ataque final cara a cara! Bueno, vida jugadores, preparados, listos y... ¡Vida fuego! ¿Eh? ¿Qué pasa? Este piso es una cinta transportadora. ¡Bien! no me fallen ahora! Para añadir más dificultades, este juego se disputará en la cinta del peligro. La cinta del peligro, eso suena muy mal. ¡Ay! Y esta es la verdadera sorpresa. ¡Su propio juego de pinchos! <risa> ¡Parece que Yamato ya vio que Agudo es nuestro ingenio! ¡No! te burles de él! ¡Está en peligro! No debería haber pinchos puntiagudos en un combate como este. ¿Qué sucede? ¡Fueron mis jefes! ¡Ellos insistieron! ¡Parecían zombies cuando les pregunté por qué! ¡Alguien los hipnotizó! ¡Bien! Eso no funcionó. Recuérdenme no volver a usar zombies. ¡Es la alianza de las sombras! ¡Los saltarines! ¡Coa los pateadores! ¡Grey está derribando un fin tras otro! Mm. Buena técnica, disparar mientras corre debería afectar su puntería, pero Grey da en el blanco. ¡Yamato! ¡Recupera rápido tu vida más! ¡Ay, ay, ay! Es tan delicioso verlo luchar. Pareciera que esa cinta del peligro está a punto de hacer honor a su nombre. <risa> ¿Esto es realmente necesario? Alguien es una amenaza para la alianza de las sombras. Esa amenaza debe ser eliminada. Pero yo... Presiento que te nos estás ablandando, igual que Grey. El control de Grey es impresionante. Con esta situación me sorprende que conserve la calma. Observa. Gray Michael Vincent está relajado y suave bajo presión. Mientras que llamado está tan suave como el papel de lija. <risa> ¡Resiste, Carby! Parece que Yamato decidió detener el paseo y comenzar a jugar. Oye, Grey. ¿Ah? Recuerda lo que te dije. <risa> no sé por qué, pero Yamato no deja que esas vida bombas vuelen. Esto apesta. Oye, ¿qué sucede? ¿Por qué no vida batallas contra mí? Yamato, respóndeme. Yamato, ¿qué estás esperando? ¡Vamos, de una vez! ¡Juega de una vez, Yamato! <risa> ¡Olvídalo, Yamato! ¡Está acabado! Uh, ¿Acaso lo sabe? Yamato, Anjute... ...te lo dijo. ¡Dime que sabes lo que creo que sabes! No sé nada, nada sobre tu hermana Liena, nada, nada. ¿Cuál hermana? ¿De qué está hablando? Bueno, la verdad es... Lo sabía, ellos lo hicieron, te lo dijeron. No puedo batallar contigo. Si gano, ellos no te permitirán ver a tu hermana. Basta de tonterías. ¿Eh? ¡Basta de tonterías! ¿Eh? Oh. Ah. ¿Te atreves a pensar que no puedo derrotarte si no juegas mal? ¿Piensas que no puedo ganar sin tu compasión? ¡De veras esperaba esta vida batalla, Yamato! ¡Ah! Esos días que pasé contigo, pude olvidar que debo trabajar para la Alianza de las Sombras. Esa fue la última vez que pude ser simplemente yo mismo. Nos prometimos el uno al otro que esta vez tú y yo vida batallaríamos limpiamente... Pero, Grey, no puedo. Uh, ¿Ah? Pensé que tú me respetabas como oponente. Que juntos compartíamos un verdadero amor por el juego. Ahora lucha, Yamato, y tengamos un verdadero duelo. Dramático. ¿Ah? Te lo exijo. Si te niegas a batallar y luchar en serio, nuestra amistad terminará. ¿No vas a decir nada? ¿No dirás nada, Yamato? Bien. Como quieras. <risa> Yamato, debo decir que me has desilusionado. Obsérvame si quieres. Yo siempre doy todo lo que tengo porque no quiero lamentar nada. ¿Ah? Peligro. ¿Qué es eso? Tiene un servidor ancho. ¡Oh, vaya! Ese servidor lo ayuda a poner muchas vida bombas en juego. ¡Juego rápido! ¡No puedo! sus manos. Eres bueno, pero yo soy el maestro del control y soy más rápido de lo que tú jamás serás. ¡Puedo derrotarte! ¡Sí! ¡Kron Zephyr! ¡Golpe de impacto, Cron! ¡Velocidad y fuego rápido! ¡Las vida bombas de grey están volando en formación! ¿Cómo puede hacer eso y tan rápido? Ah. ¡No importa que Yamato se haya rendido! ¡Los tiros de Kray van directo al objetivo! ¡Yomoto! ¡Yomoto! ¡Yomoto! ¡Yomoto! Como el Blade. ¿Ah? Todo está en nuestras manos. ¿Ah? ¡Ahh! ¡Ahh! ¡¡Ahh! Se acercan rápidamente. Tú lo querías, Blade. ¡Esto es lo mejor que puedo dar! ¡Explosión de Poder, Cobal. ¡Ah! Oh, oh. ¡Vaya! Oh. Oh. ¡Grandes bolas de fuego! ¡Esto oh. es... es un empate! Lo siento mucho, Grey. Lamento que hayamos tenido que hacer esto, Cobalt Play. Grey, te prometo que Terry y yo te ayudaremos a rescatar a tu hermana. Dicho eso, batallaré contra ti y voy a dar todo lo que tengo. De veras, no quiero lamentar nada. Ya mato. ¿Eh? No seré vencido por tus trucos de llamas. Vas a perder, amigo mío. ¡No cuentes con eso! <risa> Será mejor que comencemos. Ahora dame una verdadera batalla. ¡Está bien! Como jugador, como rival y como mejor amigo, Yamato eligió vida batallar. ¿Pero podrá derrotar a Gray? Solo hay un modo de saberlo. Vean el próximo episodio. Gracias. このグレイ選手対オイルまちうこと山本こら次回、翔馬フル